Yo me imagino que el presidente del PRM, candidato presidencial por el PRM, Luis Abinader, tiene que mencionarse sobre esto. Claro. claro. Porque es su guardaespaldas. Y hacen la referencia de. No, es su guardaespaldas. De, espalda de. Fulano de. Claro. <risa> y un guardaespaldas no que anda tres kilómetros. Un parar anda con tres kilómetros. supone contigo? que está, eh, estaban quizá en su horario de trabajo, porque. Sí. Si es su guardaespaldas. Y te, ya tu recuego, a esta altura de juego. O sea ya deben de haberlo interrogado ¿sabes? y saber, y, y formular los cargos si, si hay algún tipo de cargo, y dejar, saber Porque nos están mareando, señores, con el sí. tema de, de, de lo que sucedió. Porque el asunto no es que legalmente tiene que haber elecciones. Ese no es el problema. El problema es de quién vamos a confiar. Yo mismo personal no confío ni en los políticos ni en la Junta. Yo no confío Exacto. ni en lo político, ni en los políticos, ni en la Junta. Mira, a mí me parece un poquito curioso que los supuestos responsables o quienes saben del sabotaje ocurrido sean de la oposición. Ese es un punto. El otro punto está en que, señores, o sea, aquí en este país nunca cae quien tiene que caer. O sea, aquí nunca cae quien tiene que caer, aquí nunca se llega a las últimas consecuencias Y eso es lo mismo que están diciendo los políticos, piden investigaciones Pero ¿para qué? Si el resultado no se va a creer El eso resultado son. no se va a creer Tenemos una llamadita, vamos a recibir esta llamadita, 809-725-0505 Buenas Buenas Buenas Sí, su nombre por favor Cristino Germán Adelante Cristino eh, lo que pasa es que en este país lo que hay, que aquí nunca buscan el equipable, buscan al más chiquito. Claro. Como el PRM es más chiquito, ese es lo que van a buscar. No sé, viendo okay. que oh, tienen ellos la, en la Junta y ellos mismos con otros ahí. Bueno, no, Pero, eh, el PRM, cuando tú dices chiquito, no sé a qué te refieres, porque el PRM ahora mismo, actualmente es uno de los partidos mayoritarios luego fuerte. del PLD. Sí. Cargo chiquito, yo ah, pienso okay. que se refiere. Pero okay. bueno, el, el, el cargo es, es grande. ¿Cómo? grande, que es uno de los grandes que tiene metido ahí la Junta, que eso es uno de ellos, son los Bueno, eso, eso, hay, hay, es lo que nosotros, y gracias por su llamada, es lo que nosotros queremos, que el pueblo dominicano, por ejemplo, hoy eh, y ayer, un grupo de, de, de municipios eh, de diferentes sectores, eh, también diferentes clases sociales, eh, eh, fueron frente a la Junta Central Electoral a exigir, eh, no, asimismo tenemos que exigir, que esto se aclare, porque desde las elecciones primarias, cuando hubo toda la denuncia que Leonel hizo todo lo, el pataleo de, de fraude, hasta el sol de hoy no se ha demostrado nada. No. Aquí se está demostrando por un fallo que hubo, pero ahora lo que se dice es que hubo un boicot, pero no se ha demostrado el fraude. Entonces no pueden estar eh, acusando... Y no demostrando, porque no, no están tomando nosotros de, de pendejo. Sí, sí, Roberto, pero no se puede ignorar el caso de que eso genera dudas. Claro, pero Genera eso dudas está. en relación al pasado, a las pasadas elecciones del 6 de octubre. A mí claro, me genera es dudas. Porque la duda está desde el desde principio, el río, ¿no? pero no podemos sembrar dudas y dejarle en duda. Hay que decir, claro. ok, mire, esto fue, estos fueron los responsables, esto es la consecuencia. Pero no dejando en el aire porque no están eso, dejando inconcluso. Claro, ese como el caso de, por ejemplo, en las redes sociales que la gente publica que tiene una situación X con su pareja, sí. te publican el problema, pero, pero nunca no, la solución. no la, solución. la solución. Vamos a ver a, a quién tenemos dime, en la línea. Buenas no? tardes. Buenas. Buenas. Sí, su nombre. Eh, mi nombre es Pimentel. Adelante, sí. Vamos a escuchar, vamos a subir aquí el audio, por favor. Adelante. Mira, mira lo que dijo la niña que trae el mes de ustedes dos porque ella sabe que aquí ya la ciencia nadie le pone asunto desde que estuviste y voy y, y escúchame que me un chiste de tema desde que estuviste que el procurador llenó la caja de Odebrecht y no hay ninguno preso, ya nadie cree, nadie todo lo de infierno el procurador y el gobierno, la Junta Central del gobierno, este chisme que salió a la ruta sale de allá del palacio y todo, además, escúchame eh, eh, la palabra que les Aquí nos abrimos poco. Muchas gracias. Bueno, mira, eh, esa, esa indignación de ese joven el señor que llamó, es lo que yo vengo desde hace 10 años, más de 10 años, preocupándome. Porque estamos indignados, pero ¿qué estamos haciendo? Ayer, eh, eh, el lunes, ayer, cuando yo mencionaba, me, me llamó un empresario, mi amigo. Me dice Roberto, tú no puedes estar incitando a la violencia. Yo no estoy incitando a la violencia. Ni quiero que haya violencia porque yo tengo mi familia, eh, mis empresas, eh, me desarrollo mayormente aquí. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos estar compañitos tibios. Entonces, ¿dónde están? Porque ahí, ahí voy y le entro al falpo. ¿Dónde está el falpo? Bien, en gracias. este momento es que el farpo debe de organizarse. ¿Dónde están los empresarios? también decir eh, los mismos artistas por ejemplo vemos el caso de puerto rico que quien hizo el movimiento para que destituyeran al gobernador Roselló fueron los artistas vía redes sociales vía a marchar o sea se lanzaron a las calles hubieron muchísimos claro. incluso que cancelaron giras y compromisos internacionales realmente... para ir a luchar por la isla porque es el país en el cual nacieron y es el país el único país donde uno no es extranjero es aquí en república dominicana claro, sí. el Único país. Mira, yo escuchaba a una señora, una psicóloga en la capital que colgó en su, en su red de Instagram un desahogo de que ella vivió 20 años fuera del país y ella no quiere volver a tener que irse fuera del país. Entonces, vamos a defender lo, lo que nos queda de país. Como dije ayer, a defenderlo de enemigo externo, pero también de enemigo interno. interno y la clase claro. política, reitero, la clase política son los primeros enemigos de este país. A mí nadie que me diga, ah, no, que los políticos son los, los, los actuales políticos.